A un grande de, un de la música. Lo decíamos al comienzo. Mercedes Sosa dijo la voz más bonita que tenemos aquí en Argentina. Estamos con Jairo, a quien le damos un fuerte aplauso y la bienvenida mejor de mañana. Jairo, qué placer charlar gracias. con vos, bienvenido. Un honor. Gracias, Clara, gracias Lucas, un gusto poder saludarlos. Qué exagerado, Mercedes, eh. No, <risa> no, no se equivocó. Muy acertado. No se equivocó con lo que <risa> Bueno, Jairo, qué bonito también saber que en unos días nada más, este fin de semana, vas a estar regresando a la provincia de Mendoza para presentar estos 50 años de música. Sí, el domingo que viene, el domingo. Uh -huh. el Arena Espectacular. Malcú. Ahí estaremos y la verdad estoy muy, uh, muy feliz porque hace mucho que no voy a cantar a Mendoza, hace tiempo uh -huh. ya. Bueno, en parte, en gran parte por la, por la pandemia, ¿no? Claro. Pero decidió cantar en, en, en todos lados. Pero estas fechas, afortunadamente, se pudieron reprogramar de una gira original uh -huh. que había empezado justamente antes de la pandemia, el 15 de febrero. Fíjate vos, estuve uh -huh. actuando en el Teatro Colón, en Buenos Aires, con una orquesta sinfónica. Hace una actuación muy especial. Pero era como el puntapié inicial, digamos, de la gira, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahí llegó. <ríe> Porque el 14 de después se declaró la pandemia. Uh -huh. Pero bueno, después ya hemos vuelto y llevamos varias actuaciones con la con la gira y estamos muy muy muy muy felices Qué lindo. y bueno ni te cuento ir a cantar a Mendoza eh, es un placer Jairo y vos cómo, ¿no? ¿cómo estás actualmente de salud claro porque esta fecha tuvo que ser reprogramada también porque había un, un problema que te aquejaba el respiratorio actualmente ya estás sí. súper súper bien para, sí. para volver con todo Fíjate. Tuve un problema que empezó como un problema familiar, digamos, porque mm. en realidad vinieron a... Era para, me parece que era para noviembre o diciembre. Diciembre, ¿sí? Sí, siempre. sí. y justo vinieron para pasar la fiesta de fin de año mis hijos, los que viven en Europa, uh -huh. son tres. Mayor, el tercero y la cuarta. Digamos, uh -huh. ¿no? el, el segundo vive aquí, que ya... Bueno, entonces eh, mi hija vino con... La cuarta vino con sus tres chiquitos uno de ellos de meses Ajá. y él venía este, venía con un virus, ah. pobrecito, <risa> fue un causante involuntario digamos, de que nos contagiáramos varios en la familia y era un, es un virus respiratorio muy parecido a, a los síntomas, los síntomas son muy parecidos a los del COVID Ajá. Y, um, y bueno la cuestión es que no, no, no bueno nos contagió a todos y, eh, y no, no podía cantar por supuesto ¿no? uh -huh. es, lo, en, en, es un virus que ataca y que a los, a los mayores como en, uh -huh. como en mi caso puede llegar a causar una neumonía y a los uh -huh. uh, más chiquititos como el chiquito este sí. una, una bronquiolitis claro, Entonces, era complejo. Eh, los dos, el chiquitito y yo pasamos por eso o sea que, uh -huh. eh, creían que era COVID al principio fui a la fundación Favaloro acá uh -huh. y me, me, me encerraron me tuvieron ahí en una habitación bueno, me hicieron los test necesarios y demás y nada, por la noche ya supe que no que no era positivo de COVID, pero tenía ese virus y tenía una neumonía. Claro, no, bueno, que es bueno manera. saber que, que ya pasó y que ya sí, está, está bien y con todas las energías para encarar esta gira no, no, tan bonita. Estoy, estoy más fuerte que nunca, y con, con más ganas. Este de tenemos es que escúchame, Mira, no es cosa. Ganas de, pr de principiante. Sí. <risas> claro, con las mismas energías que los comienzos. Y nos te claro, tenemos bro. que remontar 50 años atrás para hablar de esos comienzos, uh, Jairo. ¿Qué emociones llegan a vos? ¿Qué sensaciones eh, atraviesan cuando pensás, wow, llevo 50 años haciendo esto que me apasiona, que me ha dado tantas alegrías, con lo cual has podido viajar por el mundo con tu música? ¿Qué, qué sentís cuando decís, wow, 50 años de música? Me siento a veces wow, Digo, ver, no? porque claro, el, el, el, yo he tenido una actividad continua, entonces uh -huh. eh, con eso me refiero a que he grabado discos permanentemente, actuaciones, giras, esto sin parar durante No 50 paraste años, nunca. No yo he tenido prácticamente nunca un paréntesis, uh -huh. digamos, uh -huh. prolongado ni nada de, por el estilo. Entonces, eso ha hecho que el tiempo. Te da la sensación de que el tiempo pasa más rápido. No lo ves pasar, en realidad. ¿no? claro Cuando te querés dar cuenta, decís, bueno, vamos a festejar, ¿qué? ¿50 años? ¡No! Pues, <risa> Jairo. Claro, pero claro, ahí están los, eh, las pruebas de los 50 años, digamos, están Total. en las grabaciones Por supuesto. Por todos, todos los países, ¿no? Seguro. Clarita te hablaba esto del marco de los 50 años. Si tuvieses que mirar hacia atrás ¿no? y ver a ese joven, seguramente con muchos miedos, incertidumbres, que estaba dando sus primeros pasos, hoy, ¿qué le dirías a ese joven que ya recorrió estos 50 años de carrera? Yo le diría calma, calma, uh -huh. tranquilo, tranquilo, tranquilo que todo llega, que hay que tener paciencia, porque a veces, bah, cuando uno empieza siempre, cuando es joven uno es bastante impaciente en realidad, ¿no? Y uh -huh. que las cosas sucedan inmediatamente, somos muy ansiosos, uh -huh. pero bueno, eso es un... Pecado, entre comillas, de juventud. Y eh, hay que tener paciencia y esperar tranquilo las oportunidades y demás. Yo tenía la suerte de que todo se fuera dando de una manera natural. Uh -huh. Es decir, eh, eran como puertas que se iban abriendo sucesivamente, ¿no? Y una, una me llevaba a un lugar, la siguiente me llevaba a otro y así, ¿no? Eh, conociendo gente, abriéndome espacios. La verdad es que cuando empecé ni soñaba que iba a ir a cantar a otros países, que iba a tener la posibilidad de cantar en otros idiomas, en fin, ese tipo de cosas, es muy difícil imaginárselo, porque generalmente cuando uno empieza eh, planifica a muy corto plazo, Si quiere cantar mañana en, en, en un programa de televisión, o lo que sea, ¿no? O grabar un disco, esas son las urgencias, digamos, ¿no? Pero eh, después, bueno, te vas acostumbrando a cierto ritmo de trabajo y ese ritmo de trabajo te lleva con naturalidad y yo creo que si sos observador, perseverante y demás y lleva por, por un camino positivo, así que ha sido muy bonito, yo estos 50 años como dije antes, no los vi pasar y eso es buena señal ¿no? Y uh -huh. sí, no que lo he pasado bien en realidad. ¿no? Claro. Total. Y qué lindo que, que, a la par de la música, de tu tan exitosa carrera, pudiste también priorizar a la familia, enamorarte, eh, bueno, formar tu tan linda familia con todos tus hijos, hoy tus nietitos. Siempre una pata muy importante, ¿no? Contar con el apoyo claro de, sí. de los seres queridos para acompañar también este camino con el amor del cual uno necesita estar rodeado. Sí, por supuesto, sí. es clave. Para mí, por lo menos por mi forma de ser y demás, es clave. Yo soy muy familiero, como uh -huh. se dice comúnmente. Y, eh, no sé, por ejemplo, Marilena Walsh me dice un día, hace muchos años, eh, cuando mis chicos eran chicos todavía, uh -huh. y yo andaba de viaje y todo, diciendo, andaba con las fotografías en los bolsillos uh -huh. mostrándoselas a todo el mundo, uh -huh. me dice, ay, te escuché, ven un taxi, me dice Marilena, venía un taxi y, y estabas hablando en la radio, te estaban haciendo una entrevista, y hablaba de tus hijos. Y dice, ¿qué papá baboso que soy? sí, lógico. Y es cierto, bueno, es una cuestión de, de formas de ser y demás, ¿no? Pero es cierto que el apoyo, el sostén, digamos, a ese nivel, ¿no? A un nivel de, de cariño, de amor y de afecto tan grande, es muy importante. Ha sido muy importante para mi vida, ¿no? Es importantísimo. Y ahora es cierto que está la continuidad en los... En los nietos también, ¿no? Qué lindo. Bueno, y hablando sí. puntualmente de tus hijos, Jairo, si no me equivoco, en este último álbum que presentaste de 50 años de música, figuran sus nombres allí en algunas de las canciones. Te diste hasta el lujo de cantar con ellos y, bueno, también junto a grandes artistas, uh -huh. nombres como Eruca Sativa, Luciano Pereira, Baglietto y demás, figuran en, en ese tracklist de canciones por estos 50 años. Sí, sí, no, no, fue un disco, es un, es un lujo, pero también... Yo creo que lo amerita el hecho de una cifra tan redonda, ¿no? De 50 claro. Sin duda. Es una celebración excepcional, ¿no? Sí. Me acuerdo que cuando cumplí 40 años, no con la música, ¿no? cuando cumplí 40 años de edad, eh, vino Atahualpa Yufanqui a mi casa y me trajo de regalo un cuchillo muy bonito, que lo conservo siempre, ¿no? El cuchillo sí. con el que como el asado. Ah. Pero, eh, y Atahualpa me dijo una cosa muy graciosa, me dice, bueno, si ahora te traigo esto, para tus 40, para los próximos 40 te traigo un bastón. <risa> <risa> bueno, pero la, la, la celebración esta ha sido tan fantástica porque el disco este se grabó una, con una predisposición de parte de los de más artistas uh -huh. y con un afecto que se, se veía se notaba de las sesiones de grabación todas el productor es lito Vitale que además no, eh, nada más y nada menos, menos eh claro sí, te, despierta, te despierta admiración respeto todo porque es, además es un productor muy inteligente lito uh, pero cada sesión de grabación de eso que estamos viendo ahora es eran fiestas ¿no? era muy ah, divertido qué lindo sí, vivirlo de esa manera personas, sí, sí. Es divino, la verdad que lo agradezco muchísimo Y es el, este es el primer volumen, ahora estamos grabando ya el segundo volumen Ah, muy bien Que va a salir antes de fin de año y, y también con artistas invitados Ya tenemos las canciones, el repertorio Y los, la mayoría de los artistas ya decididos ¿Algunos nombres que nos puedas adelantar? ¿De algunos artistas? ¿Que nos puedas adelantar algunos nombres? Están confirmados, sí Está Vicentico, que va a cantar La Balacera Conmigo eh, va a estar Jorge Rojas que va a cantar Morir Enamorado con el Muy bien. Le va perfecto. Le va, <risa> le va, <risa> sí, sí. Luego este, voy a cantar El Valle el Volcán también con Juliacenco. Uh -huh. eh, la Carpintería José con con Sandra Mianovich y Peteco Carvajal. Wow. Eh, después hay una canción que tengo que te decir la canción. Tenemos que decir la canción, pero voy a cantar una canción con Ricardo Moyo también. Ajá. Eh, después eh, me gustaría mucho eh, cantar con Moyo una canción folclórica. Claro, lógico. Qué lindo poder yo fusionar distintos estilos ¿no? sí. de artistas que claro, vienen. A él le gusta mucho el folclore. ¿viste? Uh -huh. Como yo en algún momento abordado, abordo también el folclore, como uh -huh. época de festivales y demás, y hasta he grabado uh -huh. un disco de folclore. Me gustaría mucho compartir con él eso, el, ese, ese cariño que tenemos por el, la música. Espectacular. Nuestra, ¿no? Se viene con todo ese segundo volumen, lo vamos a sí, estar no, esperando muy ansiosos. Todo, sí. Hay muchos más artistas, lo que pasa es que eh, estamos esperando también un, un par de ellos, a lo mejor un par de, de participaciones... De artistas así de otros países. Qué bueno. qué bueno. Qué espectacular. Jairo, ¿con qué se van a encontrar las personas que te vas a ver este domingo allí a la Arena Maipú? ¿Por dónde va a ir bueno. ese show? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a escuchar? Bueno, es un show. Eh, primero que es un show que está muy, muy trabajado y muy rodado, es decir, lo hemos hecho. Y ya la, la banda musical son seis músicos los que me acompañan, uh -huh. más yo que toco la guitarra, ¿no? Bien. Mucho de las canciones. Y eh, es, es como un reloj, el, el, el grupo, suena tremendo. Un uh -huh, relojito. Extraordinario, músico, músicos, <risas> músicos extraordinarios y que tienen, además, están participando en un espectáculo que conocen a la perfección. O sea que, por ese lado, luego la apuesta, una apuesta de luces, con, preparada con super profesionales y demás. Y, eh, y el repertorio, el repertorio es clave. Uh -huh. Porque el reper, en el repertorio yo creo que se, se van a ver se van a sentir identificados muchos de los que vayan Qué lindo. si son gente que si son personas que han ido a ver algunas actuaciones mías o que les gusta como canto o les ha gustado alguna canción se van a encontrar con ellos seguro y se van a encontrar en una versión que seguramente los va a dejar muy contentos Qué lindo. es un espectáculo entrañable para mí y trato de transmitir a la gente justamente eso lo que siento yo arriba del escenario que es eso un sentimiento de, de, de, de alegría y de de profunda satisfacción, de, no sé, trato de transmitirle mi amor por eso la, se transmite, la, por, sin por dudas, supuesto, esa vibra. Tal cual. Bueno, la invitación entonces a todos los que nos están viendo, mira, hace un ratito nada más compartíamos la página web, que es tuentrada.com para que ya puedan adquirir su, sus tickets para ir a, a, a ver a Jairo este fin de semana, domingo 8 de mayo, en esta gran sala que tenemos que es el Arena Maipú, para disfrutar a pleno. Y en el teatro también, ¿verdad? Hay sí, sí. otra sí. función más. Sí, sí. También, sí, sí, sí. ¿Se pueden adquirir las entradas? Ah, se pueden comprar allí web. mismo en la boletería de la Arena Maipú. Perfecto. Eso, eso era. Bueno, Jairo, eh, un placer enorme poder haber charlado con vos, compartir este hermoso, ratito hermoso. Eh, y un gusto que puedas venir a la provincia de Mendoza a, a sorprender con tu música y celebrar estos 50 años. Un lujo, muchas gracias. Quería comentarles un segundito antes ¿Sí? de terminar, quería ¿Sí? comentarles una cosa que siempre digo cuando hablo con algún mendocino, que yo tengo una particular relación con Mendoza que parte de mi niñez. Eh, cuando nosotros íbamos a las grandes vacaciones, todas nuestras grandes vacaciones, cuando yo era niño tenía 8 años, 9 años, 10 años a esas edades eran a Mendoza porque, por una simple razón, porque mi, mi madre que tenía una sola hermana y era la única familia que tenía eh, la hermana eh, vivía en San Martín ah, mira, ah, mira. Claro. Eh, así que íbamos a su casa y ellos nos hacían visitar, todo conocía muy bien Mendoza claro. tengo recuerdos extraordinarios te ¿no? recuerdo de de ir, la primera vez la primera vez a Mendoza con un, vaso, un brazo en cabestrillo, con bebés roto el brazo. Ah, Ajá. Cuando chiquitito. ¿eh? Y hay fotografías de eso muy bonitas. ¿Seguís y sí, ¿y teniendo allegados, ¿Sí? familiares acá en Mendoza, Jairo? Sí, tengo a mi, eh, eh, pri, un primo en, ahí en San Martín. Ah, muy bien. bien. Bueno, que seguramente nos está viendo, así que le mandamos un, un gran saludo. Bueno, sí, y qué sí. lindo que tengas eh, tan bonitos recuerdos de sí, nuestra provincia. De provincia. Jairo, sí, sí, sí. Bueno, un beso gracias. enorme. Que estés Muchas muy bien gracias. y gracias sí, por placer, este contacto. Placer, muy bien. Un abrazo enorme, muchas felicidades para todos. Gracias, gracias y sí, que sigan los gracias éxitos. Espectacular. Qué lujo. Qué lujo poder charlar con Jairo hoy en Mejor de Mañana. Aparte, a ver, estamos hablando de un artista groso a otro nivel. Sí, y fíjate con la humildad, la humildad que se maneja, lo tranquilo, lo relajado. La humildad de los grandes, como se dice. Sin dudas, es tal así. cual. Un genio. Jairo, por supuesto, esta nota va a quedar publicada sí. en nuestras redes sociales para que la puedan revivir y no perderse este domingo 8 de mayo su presentación en el Arena Maipo. Uh -huh. Vamos a volver a...